Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hoy vamos a hablar de un tema delicado. ¿Te has sentido reprendido por verle el trasero a una mujer? Por supuesto que hay circunstancias y momentos en que no debes hacerlo. Pero, ¿te has preguntado por qué te sientes atraído a ver esa parte, a pesar de no ser aceptado socialmente. Hoy te vamos a compartir algo obvio, pero que en nuestro escenario contemporáneo muchas veces se pasa por alto. Si lo haces, no es porque simplemente te venga en gana. Las nalgas, el trasero, el derrier, las pompas, las petacas, las posaderas, o como quieras llamarles, han sido y serán la parte del cuerpo más admirado por los hombres. Es una parte del cuerpo erótico idolatrado, no solo por personas corrientes y comunes, sino por artistas, fotógrafos y por la publicidad. La atracción por el trasero tiene milenios. No es ningún invento nuevo y mucho menos es vulgar. Tampoco es algo sucio. No te sientas así porque te gusten. La Venus de Willendorf... Una figura de al menos 24.000 años de edad representa a una mujer con nalgas, caderas y muslos exagerados, sugiriendo que el gusto masculino por esta parte del cuerpo es al menos paleolítica. En la antigua Grecia se puede atestiguar también cierta devoción al trasero con la Venus de Calipigia, en el que una diosa romana se levanta el vestido hacia atrás, coqueteando con su trasero. De hecho, se toma el nombre calipigia o de bellas nalgas para referirse a las obras artísticas que tienen como objeto de la obra al trasero. El trasero no solo fue el tema central de innumerables pinturas o esculturas, también en la literatura hay algunos clásicos cuentos donde los personajes femeninos discuten sobre quién tiene las nalgas más bellas. Clemente de Alejandría, en el siglo II, Menciona un templo dedicado a Afrodita de las Bellas Nalgas, o Afrodita de Calipigia. Ahí sí había un auténtico culto a las nalgas. En la Inglaterra victoriana, las primeras novelas eróticas mostraban ilustraciones de mujeres azotando las nalgas de otras mujeres. La ostentación, adulación e incluso fetichización de esa parte del cuerpo nos ha acompañado durante varios siglos. Pero hoy vivimos otra historia. Actualmente, mirarlas en público puede ser una actitud agresiva, por lo que es socialmente castigada. Incluso los más extremistas o puritanos vilipendian a quienes admiramos a las mujeres modelando en bikinis. Por ello es que los hombres hemos aprendido a desviar la mirada. Pero cuando las mujeres se dan vuelta y no hay testigos, a muchos de es todavía difícil contenerse. Pocos hombres logran o desean evitar, a menos que sea estrictamente necesario, que sus ojos le dediquen una breve exploración a aquella zona curva y ondulante. ¿Por qué? Ponte cómodo. Hoy vamos a explicártelo según la perspectiva de la ciencia. 1. Observación La autora y sexóloga, Ingelor Eberfeld opina que el impulso de observar la parte trasera del cuerpo es incontrolable. De acuerdo con ella, esta mirada es ancestral y que hubo alguna época en la que tuvo el mismo estatus que la mirada a los ojos. No había nada que la censurara moral y socialmente. Fue después cuando los hombres tuvimos que aprender a conformarnos con pequeños atisbos, con miradas pudorosas a aquellas preciadas partes. El término pigofilia se refiere a la atracción por las nalgas, ajenas, suponemos. Viene del griego pigo, que significa nalgas, y filia, que significa amor. Llevada a su extremo, se cataloga como una parafilia, que se obtiene por la excitación por el contacto por las nalgas ajenas. Pero hay más razones por las que los hombres nos sentimos atraídos a esa parte del cuerpo. El sexólogo Alfred Kain sugiere que las nalgas son el primer estímulo sexual en los primates y que posiblemente seguimos compartiendo este gusto con nuestros parientes evolutivos. Y la bioantropóloga Ellen Fisher dicen que las nalgas femeninas evolucionaron gracias a que las mujeres de hace 70.000 años o más compitieron por la atención y compromiso parental de hombres poderosos que controlaban recursos necesarios. Lo que se especula es que mostrar un trasero ondulante era una señal inconfundible de salud y reservas de grasa. Además, de acuerdo con científicos de la Universidad de Oxford, esta atracción se explica por la estrecha relación que existe entre la proporción del trasero con la salud y la fertilidad de las mujeres. 2. La forma perfecta. La evolución es en parte responsable de que voltemos a ver a las personas que tengan más grasa en sus caderas y glúteos que en su cintura. Y de eso, en el siguiente punto hablaremos. Pero antes de eso, hablemos de la forma. ¿Nos atraen glúteos de cierto tamaño en vez de otra? ¿Cuál es ese tamaño? En un estudio de la Universidad de Texas, se demostró que en realidad no es el tamaño de los glúteos lo que nos atrae a los hombres, sino el ángulo en el que está inclinado respecto a la espalda. En la investigación participaron 200 hombres, quienes observaban el perfil de diferentes mujeres y señalaban a quienes, en su criterio, tenían la figura más atractiva. La mayoría de ellos se decantaron no por las mujeres con los traseros más grandes, sino por aquellos que tenían un ángulo de inclinación más cercano a los 45 grados. Esto simplemente confirma lo que tú ya sospechas, que no te preocupa tanto el tamaño, sino la curvatura del derrier. La curvatura de la columna baja es lo que determina su nivel de encanto, al menos para la mayoría de los hombres. Mientras más cerca sea a un ángulo recto, más atractivo te parecerá, al menos si te pareces a los hombres del estudio. ¿Pero por qué? Esto tiene que ver con el siguiente punto. Así que no te vayas. 3. Salud. Según los resultados de un estudio realizado en Oxford, donde se analizaron a 16.000 mujeres, las mujeres con traseros grandes son más sanas porque tienen niveles más bajos de colesterol, porque son menos propensas a tener diabetes y porque tienden a enfermarse menos del corazón. Además, son más resistentes frente a enfermedades crónicas. Estas son condiciones a los ojos de los varones desde hace milenios que las hace ver saludables y listas para procrear. El investigador principal del estudio, Constantinos Manolopoulos, comentó, La idea de que la distribución de la grasa corporal es importante para la salud se conoce desde hace algún tiempo. Sin embargo, solo recientemente se ha demostrado que la grasa del muslo y una gran circunferencia de la cadera promueve la salud, y que la grasa en la parte inferior del cuerpo es protectora por sí misma. El estudio también indicó que las mujeres con algas más grandes tienden a tener niveles más bajos de colesterol y glucosa, así como niveles más altos de grasas omega 3. La dinopectina, una hormona con beneficios antiinflamatorios y antidiabéticos, también favorece a las personas con un trasero grande. Además, el tejido adiposo de un trasero prominente, aparentemente, previene enfermedades cardiovasculares. 4. Tamaño Pero, ¿qué significa grande? Hay algo que tenemos que aclarar. En realidad, el estudio se refiere a las proporciones de las caderas con respecto a la cintura, no al tamaño en general. Si la cintura de una mujer es más grande que su trasero, o más precisamente, su área glúteo femoral, por más grande que sea este último, no se proyecta una imagen saludable. El estudio sugiere que las propiedades de salud atribuidas tienen que ver con la forma general del cuerpo de la mujer. Independientemente del tamaño del trasero, si el cuerpo del que forma parte tiene forma de pera, se proyecta salud. Si es de manzana, no. Esto quiere decir que la forma general del cuerpo es más importante que el tamaño del trasero. Que quede bien claro, estilócratas, en ningún lado se afirma que las mujeres con traseros más grandes sean más saludables que el resto. La investigación simplemente afirma que la proporción de la grasa corporal abdominal con la del glúteo femoral se correlaciona con las enfermedades asociadas a la obesidad y con la mortalidad. En otras palabras, el problema no es cuánta grasa se deposita en el cuerpo, sino dónde. Ese enfoque se reflejó en la conclusión del estudio, que reiteró que el tejido adiposo en los glúteos y caderas ofrecen potencialmente beneficios cardiovasculares y merece más investigación. 4. ¿Inteligencia? Desde hace años, circulan varios artículos en Internet afirmando algo falso que el estudio de Oxford afirma que las mujeres con traseros más grandes son prototípicamente más inteligentes que las de traseros pequeños y que además tienden a tener hijos más inteligentes. Ninguna de estas dos afirmaciones es cierta. Conclusión En términos científicos, hasta aquí hemos visto que si una mujer tiene más grasa en sus glúteos y caderas que en su zona abdominal, esto envía señales al hombre, sugiriendo que ella guarda suficiente grasa corporal para quedar embarazada. Y si además su trasero es redondo y firme, esto indica que ella es suficientemente joven para seguir reproduciéndose. Y si sus glúteos están enmarcados por unas caderas redondas, esto sugerirá que el bebé tendrá menos dificultades al nacer. Por supuesto, esto no lo razonamos. Los hombres estamos programados para detectarlo. Lo que todavía no queda claro es por qué nos enfocamos a esta cierta inclinación, pero posiblemente esté relacionado con los puntos sugeridos arriba.